Buen amanecer nos regala Dios a cada uno y cada una de nosotros. Cada día es un regalo de Dios en el que nos da la oportunidad de vivir en su gracia, desear ser mejores, pero sobre todo contamos con el favor de Dios para poder enfrentar las diversas situaciones que nos toca vivir cada día. Con la certeza de sentirnos amados y acompañados, vivamos este hermoso día en el que los dominicanos celebramos el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Honramos tu nombre. Oremos, Señor Jesús, Tú que en vísperas de morir por nosotros Oraste para que tus discípulos fueran perfectamente uno. Como tú estás en tu Padre y tu Padre en ti, haznos sentir la infidelidad de nuestra desunión. Danos la lealtad para reconocer y el coraje para rechazar lo que hay en nosotros de indiferencia, desconfianza y hostilidad. Concédenos reencontrarnos a todos en ti para que nuestras almas y nuestros labios asciendan incesantemente en oración por la unidad de todos los cristianos como tú lo quieres y por los medios que tú quieres. En ti que eres la caridad perfecta, haznos encontrar el camino que conduce a la unidad en la obediencia a tu amor y a tu verdad amén duarte inmortal en nuestros corazones nos sentimos llamados a celebrar este aniversario de tu natalicio meditando y promoviendo tu ideario sagrado en los corazones de los dominicanos evocamos el amor que tenías a la patria esa patria que forjaste, diseñaste y construiste para poder nutrirnos de él y así solidificarla y engrandecerla. Desde la Dirección de Iniciativas para la República Dominicana y de Valores Patrios Dominicanos, te agradecemos todo lo que hiciste por este país y te pedimos donde yaces en la morada celestial, para que intercedas al Padre Todopoderoso por tu pueblo, por tu gente, por tu país. Juan Pablo Duarte es el dominicano por excelencia. Su vida ha sido un testimonio radiante, el de un ser humano que supo descubrir cuál era el propósito de su vida, forjar una nación con los más sublimes valores que fueron consignados por por la eternidad en nuestro escudo cobijado por la santa cruz y la palabra de dios que ampara a esta bella bandera dominicana dios patria y libertad su ideal lleno de amor hacia aquellos con quienes compartías la bella tierra así los reflejan sus palabras inmortales Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar mi patria libre, independiente y triunfante. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy como ayer, nuestra nación necesita que trabajemos por su existencia, por su desarrollo y prosperidad. Nuestra tierra Está bendecida por Dios por múltiples razones que no cabrían si las enumerásemos en este espacio. Es tiempo de que revaloricemos nuestra dominicanidad, que apreciamos lo nuestro, nuestra fe, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra historia y nuestros sueños. Permítasenos y permitámosle a Él que hable a nuestros corazones con esta exhortación tan bella de sabiduría, no sin antes dejar constancia de que su amor filial a la Virgen de Altagracia, Madre de Dios y Madre Nuestra, el cual expresa públicamente con una medalla de ella sobre tu pecho, pidiéndole a Él, como bienaventurado que fue junto a la intercesora por excelencia que república dominicana siga hacia adelante en el camino de la justicia de la paz y de la prosperidad sean justos lo primero si quieres ser feliz del 18 al 25 de enero toda esta semana ha sido una semana de oración por la unidad de los cristianos. El Papa Francisco nos alienta a ser constructores de la paz. Nos invitó a rezar y a trabajar para que entre todos los creyentes en Cristo se afirme cada vez más el camino de la plena comunión. Nos animó a comprometernos con dedicación y en todos los ambientes de la vida a ser constructores de reconciliación y de paz. Nos alentó a dar gracias a Dios por el servicio que nuestros hermanos de otras confesiones religiosas realizan en favor de los más necesitados porque este camino de caridad nos acercará cada vez más amando e imitando a Cristo, buen pastor. El Papa da gracias al Señor, que con fidelidad y paciencia guía a su pueblo hacia la plena comunión. También animó a rezar juntos por esta intención. Por otra parte, quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la carta pastoral de nuestros obispos la conferencia del episcopado dominicano publica en la fiesta de nuestra señora de la alta gracia la carta pastoral titulada la sinodalidad camino de identidad eclesial señalando el individualismo como la raíz de de muchos males en la sociedad que destruyen la vida al mismo tiempo subraya la ambición desmedida de riquezas como la fuente que conduce a la explotación desproporcionada de nuestros recursos naturales los obispos explican que la sinodalidad consiste en recrear el, y dinamizar nuevos espacios que propicien el encuentro de comunión y participación entre todos los actores de la sociedad, todos, entre ellos la familia, la parroquia, la vida consagrada, los movimientos apostólicos, comunidades y diócesis, manifiestan que una iglesia sinodal asume los desafíos de cada persona y de cada época, así como los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, promoviendo la honestidad, el diálogo, el amor, el respeto, la confianza, la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Ante la pobreza espiritual del hombre moderno, los prelados invitan a abandonar el egoísmo y salir al encuentro del otro, a pasar del individualismo que divide a la comunión que Unifica a propiciar la creación de espacios para la participación equitativa de los bienes económicos en todos los niveles de la sociedad, colaborando con las autoridades, instituciones y personas en la búsqueda del bien común. Indican que al poner su oído y su corazón en el pueblo dominicano, pueden escuchar las voces que claman por la solución de tantos males como es la corrupción, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la falta de empleos dignos, la proliferación de la economía informal, la deficiencia en servicios de salud, de educación, agua, electricidad, transporte, el auge de la delincuencia, en cuya raíz encontramos diversos factores como un sistema socioeconómico incluyente, la desintegración familiar, etc. El episcopado expresa que todas las personas son necesarias en la construcción de un mundo más justo, más humano y solidario donde cada ser humano aporte desde el lugar donde se encuentre. Es el momento de restaurar la ética de la fraternidad y de la solidaridad, donde nadie debería ser descartado con acciones que atenten contra la vida. En este escenario, los obispos señalan el Plan Nacional de Pastoral, como un instrumento de la iglesia en salida que busca responder al desafío de promover una evangelización nueva, misionera y planificada que partiendo de la realidad congrega a múltiples agentes de pastoral y movimientos apostólicos en torno a unos propósitos comunes dando como resultado una iglesia que vive y que intenta vivir la comunión y la participación. El tema de este año surge a propósito del Sínodo de la Sinodalidad del 2021-2024, titulado Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión convocado por el papa Francisco. Se trata de un tiempo de reflexión profunda sobre los nuevos desafíos que presenta el mundo moderno y cómo la Iglesia puede responder a estos desafíos. Quiero compartir una reflexión con el evangelio del día de hoy. El evangelio de hoy nos nos ofrece una segunda parábola bajo la imagen de la lámpara jesús enseña que su palabra es fuente de luz que debe llegar a todo el mundo dios no se ha revelado en cristo para que su palabra quede silenciada al mismo el mismo dijo acaso se trae el candil para meterlo debajo del celemín debajo de un cajón de madera o debajo de la cama o para ponerlo en el candelabro en la segunda parte del texto jesús pide a los apóstoles precisamente que presten atención a aquello que están oyendo porque están recibiendo un tesoro del cual deberán, deberán dar cuenta aquellos que hemos recibido el anuncio de la fe, pues estamos llamados a prolongarlo en el tiempo y en el espacio a través de nuestra palabra y nuestras acciones. Jesús nos habla de la luz y de la verdad. Y de cómo... Por contagio suyo, los cristianos que te tenemos que ser veraces e iluminar. ¿Para qué se enciende el candil? Para que haya luz y esta luz ilumine la vida. En cuanto cristianos, nuestro candil es Cristo. Por eso le consigue y seguimos nosotros. Y en cuanto testigos de esa luz de Cristo, los candiles ahora somos nosotros. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara y se la pone bajo el Selemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Que alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre Dios. Mateo 5, 14 y siguientes. Se nos pide iluminar no tanto con buenas palabras, sino con obra, con vida, como el candil que nos ilumina a nosotros. Jesús advierte, la medida que uses, la usarán contigo y con creces porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene a quien con su vida corresponde a la gracia dada por dios se le dará más gracia todavía pero el que no hace fructificar la gracia divina recibida quedará cada vez más empobrecido lo vemos claramente en la vida de los santos por un lado y de los pecadores por el otro. La santidad genera vida, mientras que el pecado lo marchita todo. La tentación del desánimo. A quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal... Con frecuencia profundo no hay nada que hacer. En cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio. Así se comportaron los santos y las santas que florecieron a su... A lo largo de los siglos, así como laicos y sacerdotes de hoy, que sean ellos quienes los mantengan siempre unidos y alimenten en cada uno del deseo de proclamar con las palabras y las obras la presencia del amor de Cristo. No podemos permitir que la palabra que Cristo sembrara en nuestros corazones, sea, sea arrebatada por los pájaros del desinterés, por las ambiciones, el aprovechamiento de los demás, la dureza de corazón, frente al dolor de los demás, el orgullo de creernos superiores. Debemos limpiar nuestro corazón de todos esos pedruscos de, que in, de inconstancia que nos permiten que la palabra eche raíces profundas. ¿Cuántas promesas hacemos? ¿Cuántos propósitos que no cumplimos? Cristo nos pide con la vara y nos mide con la vara de la misericordia de su amor, nos perdona siempre y nosotros a veces somos muy duros para juzgar a los demás. Respondamos a Cristo con ese amor a los que están más cerca de nosotros, midiéndolo con los ojos de Cristo, con amor y caridad. La misión del cristiano es ser luz para el mundo, la luz no viene de nosotros mismos, sino que como una vela hemos, de, hemos sido encendidos por alguien y comunicamos la luz a los que nos rodean. Siempre debemos estar dispuestos y abiertos a los demás para ayudarlos. Esto es parte del ser cristiano, porque hemos experimentado el amor de Dios que nos ha llenado. Hemos descubierto quién es Dios para nosotros. Y teniendo en cuenta esto, toda nuestra vida adquiere un nuevo significado que en parte es un deseo grande de comunicar lo que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, en los conocidos, gente necesitada que nos encontramos. Podemos ponernos a, refle a reflexionar en lo que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida, porque nada ha sido banal, todo ha tenido una razón de ser, que si no, si no la hubiésemos descubierto tarde o temprano, la descubriríamos. Jesús nos da una regla de oro que es la de usar la medida que queremos para nosotros usarla con los demás, lo cual no es solamente mero altruismo, sino que nos ayuda a reconocer cómo podemos servir a Dios quien quiere que lo sirvamos y que lo amemos en nuestro prójimo. Como dice la carta de San Juan, quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. Esta regla o consigna que nos da Cristo nos ayuda a construir una buena sociedad, porque los altos ideales del cristianismo no se quedan solo en la teoría, sino que se hacen práctica, pidámosle a Jesús que nos dé un corazón como el suyo. Jesús, con la comparación del candil, nos quiere decir que Él es la luz en este mundo que guiará nuestros pasos por la vida y que no quedará oculta. No quedará oculta su luz, sino que será nuestra manifestación. Con la comparación de la medida nos dice que con la misma medida que nosotros utilicemos para los demás, así se nos medirá a nosotros. Sin embargo, estas parábolas también tienen una aplicación muy concreta para nuestra vida, porque Cristo también nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo y quiero de esta forma, hacernos partícipes de su luz para iluminar a otros hombres con la luz del Evangelio. Creer en Cristo, por tanto, es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicar con nuestras palabras y nuestras obras esa misma luz a toda la humanidad que anda a oscuras por eso cabría preguntarnos si somos nosotros la luz que ilumina a los demás con nuestro testimonio en saber escuchar a los demás en perdonarles cuando nos han ofendido en prestarles nuestra ayuda cuando lo necesiten etcétera o por el contrario, somos malos conductores de la luz de Cristo. Podríamos adaptar aquella frase de Santa Catalina de Siena y que el Papa Juan Pablo II comunicó a los jóvenes en la Jornada para la Juventud en Roma. Si son lo que deben ser, prenderán fuego al mundo entero. Nosotros podríamos decir que si somos lo que debemos ser, irradiaremos al mundo entero con la luz de Cristo. A veces los cristianos nos creemos que esto que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, lo de no meter la lámpara debajo de una vasija o debajo de la cama, sino ponerla en alto para que alumbre a todos es un mensaje dirigido solo a unos pocos, los consagrados, los sacerdotes, los misioneros, como si esto por, por ejercer el ministerio del anuncio de la palabra y por tanto por llevar la lámpara de la palabra, se reconociesen siempre en plena luz, cuando como todos los mortales también ellos pasan por la penumbra de la oscuridad que la vida nos, nos depara. Y ojalá sean así siempre, no por ello dejen de levantar con sus manos la luz de la palabra de Dios que nadie podrá iluminar a aquellos. Les pregunta por qué la luz de que ellos levantan no sólo les podrá iluminar a ellos sino a todos los que como en el cuento pueden encontrar esa luz entre las calles de la ciudad la enseñanza de Jesús nos da hoy nos ayuda a recobrar lo que es esencial en nuestra vida a favor y favorecer una relación concreta cotidiana con Dios. Hermanos y hermanas, la balanza del Señor son diferentes a las nuestras. Él pesa de manera diferente a las personas y sus gestos. Dios nos mide la cantidad, sino la calidad. Escruta el corazón, mira la pureza de las instituciones. Esto significa que nuestro dar a Dios en la oración y a los demás en la caridad debería huir siempre del ritualismo y del formalismo, así como de la lógica del cálculo. Así pues, queridos hermanos, Dios nos dé la gracia de ser luz en la familia, en el trabajo, en la parroquia, con los vecinos y donde nos encontremos. Que nos libre de vivir juzgando a los demás, a los que no piensan como nosotros. Muchas veces nos atrevemos a ser y a pasar así. Que sean personas de bien, que miremos nosotros lo positivo y las posibilidades de los otros, y de ese modo podamos construir unas relaciones construyendo la paz y la comunión. Que el Señor bendiga a todos y todas. Dios les bendiga.